audio. Yes. ¿Qué tal? Muy buen día a todas y a todos ustedes. Autoridades municipales, bienvenidos a esta sesión solemne. Les pediría de manera respetuosa que empiecen activar sus videos y el audio para que podamos iniciar nuestra presente sesión solemne que fue convocada para el día de hoy. Y nuevamente, muy buen día a todas y a todos. Buen día. Buenos días a todas y todos. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, muchas gracias a todas y a todos. Nuevamente, si sí les pediría a los que ya se conectaron que los pueda identificar, que si sí puedan activar su video para que podamos iniciar ya nuestra sesión solemne que fue convocada para el día de hoy. Muy buen día a todas y a todos. Siendo así, entonces, tercera sesión solemne de Cabildo, hoy 22 de septiembre del año 2021. Muy buenos días a todas y a todos y siendo las 8 horas con 38 minutos. Del día de hoy, miércoles 22 de septiembre, damos inicio a la tercera sesión solemne de Cabildo del año 2021 bajo el siguiente punto dentro del orden del día. Como primer punto dentro del orden del día, tenemos la lista de asistencia, como segundo punto dentro del orden del día, la declaración de validez de la presente sesión, y como tercer punto, tendremos la entrega del tercer informe de resultados del Gobierno Municipal 2018-2021 del maestro ciudadano Javier Nava Palacios a este honorable cabildo de San Luis Potosí y posteriormente como cuarto punto dentro del orden del día tendremos la clausura. Como primer punto dentro del orden del, del día y para agotar el primer punto y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, procedo a hacer pase de lista de asistencia. Presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios. Presente, buen día a todas y todos. Bienvenido, presidente. Regidor Alfredo Lujambio Cataño. Presente, buenos días. Buen día, regidor. Regidora Nadia Michelle Viera Hernández. Presente, buenos días. Muy buen día, regidora. Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente. Bienvenida y muy buen día, regidora. Regidor Juan Antonio Salas Herrera. Regidora Ana Rosa Pineda Guel. Presente. Regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez. Presente, buenos días. Muy buen día, bienvenida, regidora. Regidor Juan Daniel González Ayala. Presente. Bienvenido, regidor, muy buen día. Regidora Gracias. Dida Fernanda Rosa Zárate. Presente, buenos días. Muy buen día, regidora, bienvenida. Regidor Ángel Manuel Reina Sánchez. Presente, buenos días. Bienvenido, regidor, muy buen día. Regidora Alma Mireya Serino Zapata. Presente, buen día. Muy buen día, regidora, bienvenida. Síndico municipal Víctor José Ángel Saldaña. Síndica municipal Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Presente, buen día. Muy buen día, síndica, bienvenida. Se informa nuestro presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios, que, se, que en Secretaría General se recibieron escritos de los regidores Dulce Carina Benavides Ávila, Cristian Iván Azuara Azuara, Verónica Rodríguez Hernández y Jaime Muriel Waldo Luna, solicitando que se justificara su inasistencia a la presente por cuestiones de agenda y de salud. Asimismo, se hace de su conocimiento que se encuentra reunido el quórum legal, como señalan los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento Interno para celebrar esta sesión solemne convocada para el día de hoy. Como segundo punto dentro del orden del día para tratar, cedo el uso de la voz al presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios, para que haga la declaratoria de validez correspondiente. Bien. Adelante, alcalde. Muchas gracias, secretario. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarlos. En virtud de encontrarse reunido el quórum legal que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 38 del Reglamento Interno, declaro legalmente instalada la tercera sesión solemne de Cabildo del año 2021 del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, siendo por tanto válidos los acuerdos que aquí se tomen. Adelante, secretario. Muchas gracias, presidente. Como tercer punto para tratar dentro del orden del día, hago de su conocimiento que los artículos 70, fracción 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 139, fracción decimocuarta del Reglamento Interno, disponen que el presidente municipal deberá rendir ante el Pleno, en sesión solemne, el informe anual del Estado que guarda la Administración Municipal y señala que cuando se trate del tercer informe anual, de gobierno, este deberá hacerse en un mínimo de siete días antes de la entrega de la administración municipal. En cumplimiento a lo anterior, el alcalde de la capital potosino, ciudadano Javier nava palacios hace entrega del tercer informe de gobierno a este honorable ayuntamiento del periodo comprendido del mes de octubre del año 2020 a septiembre del presente año 2021, lo que se realiza a través de la comisión de entrega designada por este honorable cabildo, a quienes se encuentran en la presidencia municipal para realizar la entrega. Es así, cedo el uso de la voz a nuestro alcalde municipal, ciudadano Javier Nava Palacios. Adelante, presidente. Muchas gracias, secretario. Pues eh, para mí es un honor eh, poder estar frente a ustedes en este día importante, a unos cuantos eh, días del cierre de la administración municipal y la verdad es que para nosotros también eh, ha sido pues un eh, periodo de aprendizaje muy importante, de reconocimiento de lo que ha sido eh, este esfuerzo por construir un mejor San Luis Potosí y por eh, trabajar para la gente. Ese ha sido... Pues, la bandera de esta administración municipal. Yo agradezco y reconozco el acompañamiento de quienes integraron el Cabildo Municipal para este periodo 2018-2021, sobre todo a quienes pusieron primero a San Luis, primero a San Luis Potosí, a sus familias, antes de cualquier ideología partidista. Eso me parece que es eh, también el sello de lo que sucedió durante estos tres años en eh, su gran mayoría. Y por eso ahí están los resultados. Y los resultados son comparables a través de los datos duros, de las cifras, de lo que se ha venido trabajando durante este tiempo. Eh, hace tres años las potosinas y potosinos decidimos romper el silencio para vivir sin miedo y con dignidad en un entorno que estaba enormemente viciado. Y ahora tenemos, sin duda alguna, un municipio con mejores características para hacerle frente a lo que viene se sentaron las bases de un proyecto con visión y eso para san luis potosí es fundamental habíamos tenido un periodo largo de desencuentros en donde simplemente no había continuidad en donde los proyectos se quedaban truncados por diferencias muchas veces políticas o ideológicas y aquí esta muestra de ahora de quienes estamos en esta sesión de Cabildo es precisamente eso. Podemos pensar muy distinto, pero siempre hemos estado eh, pues coordinados y con una visión clara de qué es lo que necesita nuestro municipio. Un San Luis eh, que necesitaba una intervención urgente y aún con una pandemia tan compleja y terrible, en la peor crisis que ha vivido este país y San Luis Potosí, Estado y su capital no son la excepción de lo que se vive en el país, logramos tender esos puentes de entendimiento, de atención a la gente, de buscar cómo era posible eh, que el gobierno, un gobierno municipal, un orden que no tiene esas atribuciones, pudiera intervenir directamente para ayudar a a las ciudadanas y ciudadanos en sus distintos sectores, en el comercio, en la industria, en eh, todo lo que tiene que ver con eh, las actividades económicas, en la relación con los distintos organismos empresariales, con la academia, con los estudiantes, con los jóvenes, con las mujeres, con eh, todas estas y estos sectores que realmente dieron la cara por San Luis Potosí. El gobierno es un gobierno ahora de instituciones sólidas. En una creación de instituciones que a todas ustedes y a todos les agradezco enormemente su colaboración y participación. Porque esa creación se dio del concurso y del acuerdo entre entre nosotras y nosotros. Fue muy interesante ver cómo los distintos reglamentos de las instituciones creadas se fueron dando en el acuerdo y cómo cada una y cada uno participó en ello, porque se metieron de lleno, porque las comisiones del cabildo en su gran mayoría funcionaron y funcionaron bien, dieron la cara por la ciudadanía y lograron que se cumplieran estas metas y anhelos de la gente. Haber creado todas estas instituciones, como la Instancia de las Mujeres, la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, la Puerta Violeta, la Unidad de Gestión del Centro Histórico, los sistemas para proteger a niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría del Adulto o de las personas adultas mayores, eh, la Unidad de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Todo esto fue gracias a su trabajo y al trabajo de la gente, al trabajo de un gran equipo de colaboradoras y colaboradores. Por eso, esto es lo que le dejamos a San Luis Potosí. Estas instancias, estos reglamentos, el trabajo consolidado y de diario 24 horas al día siete días de la semana y yo les agradezco infinitamente también este trabajo también en los últimos tres años le dejamos a la ciudad una ciudad ahora iluminada que no había estado así lamentablemente por muchísimo tiempo una ciudad en donde un proyecto que se quería implementar por más de 1.200 millones de pesos y luego sumarle 200 más lo logró hacer esta administración, con el concurso también de ustedes, con menos de 400 millones de pesos. Eso habla de los ejes también de la administración. 50, más de 50 mil luminarias alumbran hoy nuestro San Luis. Tenemos al día de hoy 250 patrullas que cuando llegamos había 40 y la mitad de ellas no servían. 1500 cámaras de videovigilancia a través del sistema de seguridad vecinal o del esquema de seguridad vecinal, que ahora, bueno, pues ahí están y la gente en sus casas, en su vivienda, lo corrobora día a día. Se cambiaron también la vida de personas y sus familias con más de 20.000 apoyos en el programa En Son de Paz, que se entregaban de manera bimestral, sin intermediarios, directamente, sin corrupción, sin buscar clientela política. Más de 16 mil familias fueron beneficiadas con el programa de piso a techo es tu derecho. Se invirtieron más de 1.600 millones de pesos en más de 530 obras de infraestructura tan importantes como los puentes de Rocha Cordero y el puente Pemex. También las obras en la zona norte que son fundamentales. Pero no paremos ahí, hay decenas de unidades deportivas, centros de desarrollo comunitario, escuelas eh, públicas, no solamente municipales, sino de los otros órdenes del Sistema Educativo Estatal Regular y de la CEGE, porque en coordinación también trabajamos por ellas y por ellos. En estos últimos tres años pasamos de romper el silencio, porque había que hacerlo, al tiempo de unidad ante una situación atípica, como ya lo dije, eh, una situación de salud y económica originada por el COVID-19. Sacamos lo mejor de cada una y de cada uno de nosotros. Y logramos hacerle frente a la adversidad. Poco a poco seguimos avanzando para que cada vez San Luis fuera más fuerte. Hoy no me queda más que agradecer a las familias de quienes desde el primer día confiaron en esta administración y en todo este cuerpo colegiado. A las y los potosinos agradezco por darnos la oportunidad de servir. A quienes han sido parte de este gobierno aportando día a día su talento por un mejor municipio. A ustedes, compañeras y compañeros del Cabildo, quienes son parte fundamental del trabajo realizado y quienes llegaron hasta el final de un camino complicado. Aquí agradezco especialmente también al regidor Alfredo Lujambio, que asumió parte de la administración durante un periodo de alrededor de siete meses. Alfredo, muchas gracias por todo el trabajo, por los esfuerzos que se hicieron también, porque no es fácil pero se hizo el trabajo, se puso el pecho y la cara y se sacó la casta en este esfuerzo colectivo. Hoy tienen en sus manos, este, en unos momentos tendrán en sus manos este tercer informe de gobierno que más allá de la obligación constitucional representa la confianza, la responsabilidad y la satisfacción de dirigir y servir a nuestro municipio durante estos últimos tres años. El trabajo que en él se expone... Representa la suma de voluntades de quienes buscamos siempre lo mejor para nuestro San Luis Potosí. Por eso y por mucho más, gracias, gracias a ustedes, gracias San Luis Potosí. Seguiremos cerca y seguiremos trabajando. Si les parece, vamos al siguiente punto para poder hacer la entrega formal a la Comisión de Entrega-Recepción. Gracias de verdad. Mi corazón está con este esfuerzo colegiado y con ustedes por todo el trabajo y el esfuerzo puesto por San Luis Potosí. Gracias de verdad. Muchas, muchas gracias alcalde por estas palabras y continuando con la sesión solemne quiero hacer también del conocimiento la incorporación del síndico municipal Víctor José Ángel Sandaña al igual que el regidor Antonio Salas Herrera y continuando con el orden del día le pido respetuosamente a esta comisión que recibirá este tercer informe de gobierno municipal se puedan incorporar apoyándose con la gente de protocolo para esta sesión solemne, donde se encuentra la licenciada Alicia Nayeli Vázquez Martínez, síndica municipal, la regidora María Verónica Campillo Salazar, la regidora Nadia Michelle Viera Hernández, el regidor Juan Daniel González Ayala, regidora Alma Mireya Serino Zapata, regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez y la regidora Frida Fernanda Rosas Zárate. De esta manera continuaremos la presente sesión solemne. Adelante, adelante. Adel, adelante, alcalde. Muchas gracias. Está apagado el micrófono, Sebas. Está apagado el micrófono. Sí, no se escucha nada. de septiembre del año 2021. No escucho nada, no hay nada, no escucho nada, no hay audio de esto. Bueno, ya te lo estamos hablando? no ¿Tiene audio? Ya está. ¿Repetimos? ¿Vos? Adelante, alcalde. Una disculpa, vamos a, a repetir eh, lo que legalmente te, se tiene que eh, mencionar. Distinguidas y distinguidos integrantes del honorable Cabildo de San Luis Potosí, Cumplimiento a lo establecido por los artículos 70, fracción décimo séptima de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 139, fracción décima cuarta del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, respetuosamente me permito hacer entrega del tercer informe de resultados del Gobierno Municipal del periodo comprendido del mes de octubre del año 2020 al mes de septiembre del año 2021 de la Administración Municipal 2018-2021 a este honorable cuerpo edilicio a través de la comisión que designó este cabildo para realizar la entrega a la nueva administración. Regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez. Regidora Frida Fernanda Rosa Salas. Síndica Municipal Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Regidor Juan Daniel González Ayala. Regidora Verónica Campillo Salazar. Rectora Nadia Michelle Viera Hernández. Rectora Alma mirella Serino Zapata. Muchas gracias por su invaluable trabajo y esfuerzo. Esto es por San Luis Potosí. Les agradezco enormemente, en nombre también de las ciudadanas y ciudadanos de San Luis, todo el esfuerzo, todo pues, el desvelo, las horas puestas en este trabajo y que ahora dejamos encaminado una en ciudad para beneficio de la gente y esperemos que pueda seguir avanzando. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, seguimos trabajando. Bom Muchas gracias, alcalde, por esta tercera sesión solemne de Cabildo, en la cual da cumplimiento a lo establecido por la norma. Al mismo tiempo, se hará llegar a los miembros del Cabildo restantes un ejemplar de este tercer informe de resultados del gobierno municipal. Como cuarto punto dentro del orden del día, ya que ha sido agotada la agenda de esta sesión solemne de Cabildo, cedo el uso de la voz a nuestro alcalde municipal, ciudadano, Javier Nava Palacios, para la clausura de la presente sesión. Adelante, alcalde. Muchas gracias, secretario. Eh, esto no ha terminado, tendremos todavía algunas sesiones ordinarias y quizá alguna otra sesión, dependiendo del trabajo, porque estamos cerrando con mucha fuerza. Y les agradezco de verdad, insisto en esto, el esfuerzo puesto en San Luis Potosí. Con fundamento en el artículo 47 del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión solemne de Cabildo, siendo las nueve horas con tres minutos del día 22 de septiembre del año 2021. Gracias de nueva cuenta, se levanta la sesión. No, no, no, no.